de todos esos sectores que puedan tener algún sentimiento de que este pueblo pueda eh, avanzar y salir de la situación económica precaria que vive, está bien. Y creemos en la unidad y nosotros vamos a coordinar con todo aquel que quiera luchar y acompañar a este humilde pueblo. Un conjunto de organizaciones sociales e instituciones formarán parte de este movimiento local en beneficio de los franco-macorizanos para NTN.